Hola, seguimos avanzando en el curso Realidad Virtual y Educación. Soy Alicia Cañellas y en este vídeo vamos a abordar las ideas clave de esta primera unidad. Para empezar, definamos qué es Realidad Virtual Inmersiva. Podríamos decir que la realidad virtual es aquella tecnología que posibilita al usuario, mediante el uso de visores VR y otros gadgets, sumergirse en escenarios tridimensionales en primera persona y en 360 grados, con la sensación de sentirse inmerso dentro de ellos e incluso poder interactuar con los elementos que lo componen. La diferencia psicológica radicaría en que el usuario deja de observar por una ventana, como ocurre con las simulaciones tradicionales en PC, para pasar a estar en tiempo real dentro del entorno virtual. Tal vez tengas la sensación de que la VR es una tecnología innovadora, reciente y súper novedosa, pero lo cierto es que se lleva muchos años investigando en torno a esta. De hecho, una de sus bases es, es la visión estereoscópica, que, atención, fue alrededor de 1840, cuando ésta comenzó a abordarse con cierto rigor y también a popularizarse gracias a la invención de un aparato llamado esteroscopio basado en fotografía fija. En los recursos complementarios de este apartado te ofreceremos algunas referencias históricas más detalladas en torno a la historia del esteroscopio por si deseas investigar con mayor profundidad. Pero, ¿sabes en qué consiste exactamente la visión estereoscópica? Bien, se trata de dos imágenes exactamente iguales aunque una de ellas presenta su punto de toma ligeramente desplazado. Si observamos aquí, por ejemplo, eh, se puede apreciar que los elementos de la imagen de la derecha respecto a la imagen de la izquierda están ligeramente desplazados. Pues bien, intentándolo explicar de forma simplificada, lo que ocurre es que cada ojo interpreta por separado cada una de las imágenes, nuestro cerebro las mezcla como una sola y eso es lo que genera la sensación o efecto de tridimensionalidad. Todo esto era mediante foto fija, pero en la actualidad las funcionalidades que nos ofrecen los smartphones actuales mediante componentes como el giroscopio o el acelerómetro nos permiten poder recrear escenarios en formato esteroscópico y en 360 grados y visualizarlos con nuestro teléfono móvil. De ahí la sensación de presencia e inmersión en primera persona que ofrecen a día de hoy estas tecnologías dándonos la sensación de estar sumergidos en un determinado espacio e incluso pudiendo interaccionar en este con los elementos que lo integran. La primera vez que se utilizó el concepto de realidad virtual de forma oficial fue de la mano de Ivan Sutherland en 1965, en su artículo de Ultimate Display. Fue precisamente él quien creó el primer casco de realidad virtual. En las últimas décadas, la VR ha seguido evolucionando hasta nuestros días. Pero antes de continuar, es importante diferenciar entre realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidad mixta, MR, ya que son tecnologías que a veces pueden comportar confusión y aún a día de hoy sus definiciones generan cierto debate. No hay que olvidar que son tecnologías que se encuentran en plena evolución y que tienen varios puntos en común. Veamos sus principales características. Con la Realidad Virtual Inmersiva, o VR, te sumerges mediante un visor en otra realidad o espacio diferente al, al que estás. Dejas de ver el lugar en el que te encuentras ubicado para, para, a modo de teletransportación, estar en otra realidad e interactuar con los elementos virtuales que la componen. Con la Realidad Aumentada, o AR, se incluye información enriquecida, ya sean elementos 3D, sonidos, imágenes, vídeos o datos GPS, a la realidad real, esta información se suele asignar a través de determinadas marcas específicas para poder visualizarla con nuestro dispositivo. En cambio, la realidad mixta o MR no consiste en solo añadir elementos virtuales a la realidad real como ocurre con la AR, sino que se combinan las diferentes realidades creando nuevos escenarios en los que objetos reales y virtuales confluyen en un mismo plano e interactúan entre sí a tiempo real. Un visor para realidad mixta sería, por ejemplo, HoloLens, y otro proyecto de MR a destacar sería MagicLib. En cuanto a visores para realidad virtual inmersiva, que es la tecnología en la que nos centraremos en este curso, actualmente podemos encontrar un sinfín de modelos, con características, funcionalidades y prestaciones también muy diversas. Más adelante profundizaremos en algunos de ellos. Te animamos a consultar los recursos complementarios que te ofrecemos sobre los temas abordados hasta ahora en la plataforma del curso. Seguimos avanzando, nos vemos en el siguiente vídeo.